por El señor Bernal Carrión, que tiene la palabra de su Escaño. Gracias, señor presidente. ¿Sobre qué bases argumenta la Junta de Extremadura la necesidad de cerrar el centro de empleo de Cañamero? Gracias, señor Bernal. Para su contestación por parte del Gobierno, tiene la palabra la señora vicepresidenta. Gracias, presidente. En primer lugar, pedir disculpas a sus señorías por la voz, pero estaba interesada en contestar personalmente esta pregunta. Permítame que le corrija en dos cuestiones para que usted pueda ser más preciso en la formulación de las preguntas. Cañamero no es un centro de empleo, sino una antena de empleo que depende de Trujillo, del centro de empleo de Trujillo. Y, en segundo lugar, porque no se cierra? Se trasladan los servicios de esa antena de empleo a un verdadero centro de empleo que se ubica en la localidad de Logrosán. ¿Y por qué se ubica en Logrosán? Por razones puramente objetivas por criterios técnicos y operativos entre los que hay que señalar la agrupación de servicios administrativos en una misma localidad que es capital de Partido Judicial. Muchísimas gracias. Gracias, señora vicepresidenta. Le ruego a los servicios técnicos de la Cámara que el micro de la vicepresidenta luego suba un poquito más el volumen para que pueda ser oído perfectamente por el resto del hemiciclo. Señor Bernal, tiene la palabra. Gracias, señora consejera. Mire, ha defendido algo con unos criterios que yo personalmente, primero, no eh, asumo y, en segundo lugar, no comparto. Vaya por delante que para mi grupo parlamentario la polémica que se suscita con, llamemos a las cosas como son, señora consejera, si no hay que... Eh, rascarse las pestiduras por nada. Se cierra el centro de Cañamero y se abre un centro en Logrosán. Usted le llama traslado. Vamos a llamarle traslado eh, sin mayor polémica. Ahora bien, le quiero decir que mi grupo parlamentario no entra en este tema en ningún tipo de polémica local, de polémica de localidades. Sí. Estamos hablando única y exclusivamente de la prestación ...de un servicio de políticas activas de empleo a una comarca... ...y cómo una decisión, bajo nuestro punto de vista... ...afecta negativamente a esa política activa de empleo... ...que se presta desde el centro. Eh, veo, señora consejera, que vamos a tener que hablar más... ...en profundidad de este tema porque en, un, en tres minutos de una pregunta... ...no da tiempo para esto. Pero, en todo caso, quiero decirle, señora consejera... ...que detrás de esta decisión, para nosotros hay una decisión de carácter político del Partido Popular que no compartimos. Hay tres decisiones. Una, sin ánimo de polemizar con este tema. Una que tiene que ver con sectarismo, con discriminación de aquello que ustedes no gobiernan. Ustedes no gobiernan en Cañamero, gobiernan en Logrosán, me llevo el centro de empleo de Cañamero a Logrosán. En, en segundo lugar, señora eh, vicepresidenta, Practican ustedes, no digo hoy, pero en la nota de prensa que emitieron con respecto a este tema, practican una política de confusión, una política de faltar a la verdad. Hoy ha utilizado usted nuevamente la expresión antena de empleo. Señora vicepresidenta, eso no existe. No existe la terminología antena de empleo. Consulten ustedes su propia página web del CESPE y verán que allí aparece el centro de empleo de Cañamero. No una antena de empleo, porque esa terminología no camuflen su acción. Mantengan su decisión, que la pueden mantener perfectamente, aunque no se eh, compartan. Practican política de engaño y practican, lo más preocupante de todo, una política de desmantelamiento de la Extremadura real. Mire, señora consejera, nosotros no compartimos aquello de concentrarlo todo en las cabeceras de partidos judiciales, desmantelando todo lo que haya en los pueblos de alrededor. Un vistazo al mapa de esa comarca indica que Cañamero está bien ubicada geográficamente y desde ahí se pueden prestar mejor los servicios. ¿Ustedes toman la decisión de llevarlo a la capital de la comarca, a la capital del Partido Judicial, porque allí ya está todo? Bueno, pues eso significa que el resto de los pueblos se quedarán absolutamente sin nada y la gente al final tendrá que hacer pues, lo que tenga que hacer, malvivir o emigrar. No compartimos esa decisión. Y, señora consejera, le digo, no compartimos sus argumentos porque creemos que no llevan la razón. Le pedimos que rectifiquen y le pedimos que no se creen más problemas en una comarca que hasta ahora ha funcionado razonablemente bien, pero con este tipo de decisiones pueden empezar a padecer situaciones no deseadas. Muchas gracias, señor Bernal. Señora vicepresidenta, tiene la palabra. Señorías, le repito, no es centro de empleo. No es centro de empleo. Están aquí, están, no en la página oficial, le digo los centros de empleo si usted no lo sabe. Dos en Cáceres, Casar de Palomero, Coria, Herbás, Ojaraí, Jaraí, Miajada, Navalmoral de la Mata, Placencia, Trujillo, eh, Valencia de Alcántara, no es centro de empleo. Mire, usted cuestiona una decisión operativa y absolutamente objetiva, como le he dicho y lo confunde con una decisión política. Y la pregunta es, cuando el Gobierno socialista decide ubicar el espacio, ese espacio en Cañamero, ¿qué fue? ¿Una decisión política o una decisión operativa? Ustedes, que son maestros o, mejor dicho, yo diría doctores honoris causa, en sectarismo, en clientelismo y en localismo, vienen aquí a dar lecciones cuando hay razones puramente objetivas. Miren, Capital de Partido Judicial. Objetiva. Agrupa servicios administrativos de el juzgado, el registro de la propiedad, la oficina de recaudación de la Diputación, que incluye el catastro, está en Logrosán. Fue una decisión política cuando la Diputación decide ubicar en Logrosán la oficina municipal. Logrosán es oficina comarcal agraria, es la sede de la Com Mancomunidad Integral, fue una decisión política ubicar en Logrosán la sede de la Mancomunidad Integral. Es la población con más habitantes de toda la comarca. Son razones objetivas. Es capital de la comarca, concentra los servicios. Y lo que se hace es que se concentra un servicio de empleo para que los ciudadanos tengan más facilidades. No en las localidades que estaban afectadas antes por la, eh, la antena de Cañamero sino localidades que se suman, como Alcollarín, Madrigalejo o Zorita, que dependían de la oficina de Miajada, se descarga viajada y van, por razones operativas, a Logrosan. Usted ha demostrado aquí qué hubiera pasado si hubieran gobernado usted, que la oficina se hubiera ubicado, el centro de empleo se hubiera ubicado en Cañamero, puramente por razones políticas no operativas. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señorías, el orden del día está agotado, pero antes de levantar...